¿Cómo estás? nos escuchás ¿No bien? ¿Estás súper fuerte? ¿Tienes manera? ¿Qué es ¿Hola? ¿Ahora nos me escuchás? ¿Mejor? Sí, te escucho. ¿Me Sí, te escuchamos súper bien. Ah, <ríe> ¿Y el, vas a aprender video o vas a hablar así? No, no. Ahí está. <ríe> Ahí está súper Es Bárbara? Hacer... ¿Has hecho? ¿Has hecho? Bueno, eh, muchísimas gracias a todas las personas que, que, que se quedaron. Lastimosamente coincidió un, un evento que teníamos en la hora del almuerzo y se extendió un chiquitito de tiempo la reunión. Pero nada, quiero, quiero un poco agradecerles primeramente por estar acompañándonos el día de hoy. Este es casi, casi como que el, uno de los últimos eventos del, del día. Entonces, sabemos de que todo el mundo está un poco cansado ya, pero bueno, igual creemos que es una buena oportunidad para seguir dialogando sobre este tema y eh, tratar de encontrar soluciones conjuntas. Entonces, quizá vamos a tratar de acelerar lo más posible nuestras intervenciones para poder escuchar feedback eh, si fuera el caso. También quiero agradecerle a toda la gente que está acá presentando. Ahí está Bárbara que está también. Eh, sumándose todos estamos después de muchos paneles ya también eh, un tanto cansados pero súper contentos de encontrarnos después de, de mucho tiempo realmente verdad de manera presencial entonces un poco para no alargar tanto la introducción yo querría contextualizar sobre dos temas verdad el primero es un poco presentarnos como grupo verdad este es un panel que busca representar el trabajo de al sur nosotros somos nosotros tres somos un consorcio de 11 organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico también, que desde América Latina un poco buscamos eh, conjuntamente fortalecer los derechos humanos en el entorno online, en el entorno digital de, la, de, de nuestra región latinoamericana. ¿verdad? Y tenemos una interesante configuración, tenemos eh, representantes de organizaciones de distintos países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Paraguay y Panamá. Y, no solamente pensando geográficamente en esos países, sino también de que muchas de, esas de, de las organizaciones que conformamos al sur tienen también una proyección y actuación regional, entonces realmente se busca y se tiene un poco una, un eye, eye, eye bird view, como le dicen en inglés, ¿verdad? dentro del territorio latinoamericano. Y, y un poco la razón por la cual estamos desarrollando este panel fue, por un lado, porque vimos una oportunidad con el, el, el, el, el tópico de CPDP LATAM al respecto de inteligencia artificial y lo conectamos un poco con un informe que lanzamos el año pasado y que aborda esta temática de, del reconocimiento facial, particularmente en nuestro continente. Entonces… Para lanzar un poquito más de contexto, para dar un poco más de contexto, la investigación tuvo una fuerte, digamos, eh, o, o se concentró fuertemente en, en, en arrojar un poco de luz verdad, al respecto de cómo los sistemas de reconocimiento facial han avanzado en América Latina desde el ámbito estatal. Si bien, eh, obviamente, como organizaciones reconocemos e identificamos el, el, el, los problemas y los peligros de iniciativas privadas que también incorporan reconocimiento facial dentro de sus, de sus políticas privadas, ¿verdad? Eh, esta investigación en particular tuvo un foco específico en identificar las iniciativas estatales, sin excluir, en todo caso, la enorme presencia del sector privado al respecto del lobby y al respecto de la provisión de estos, de estos servicios. Pero de todas maneras, el foco va más hacia lo estatal, ¿verdad? Y el rol del Estado en, en la implementación de este tipo de sistemas. Eh, por último también, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, fueron mapeadas un total de 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en nueve países latinoamericanos. Eh, y que si bien no estamos diciendo de que esta es la lista total de sistemas que existen en la región, pueden haber un poco más, obviamente, eh, este fue un importante esfuerzo de mapeo de nuestras organizaciones y creemos que es un, un, un, da una idea bastante concreta, ¿verdad? Y son cifras que sirven para tener una idea un poco del, del panorama latinoamericano en, la, en, en este tema en particular, ¿verdad? En reconocimiento facial específicamente. Eh, todos sabemos, ¿verdad? Los principales temas... Eh, que, que se invocan cuando, se, usan este, cuando se, se, se busca justificar este tipo de sistemas, eh, está muy relacionado a temas de seguridad pública y vigilancia, y esto es algo que nuestra investigación también identifica, la mayoría de los sistemas está asociado a ese tipo de políticas, pero también encontramos cuestiones de transporte, migración y también asistencia social. ¿verdad? Entonces, eh, sí, como somos muchas organizaciones, aquí no estamos la totalidad de, los, de, de, de las, los y los representantes del Al Sur, sí estamos unos cuantos, entonces lo que decidimos un poco es hacer espe preguntas específicas para un poco aprovechar al máximo la experticia de cada uno y también dar una oportunidad para contar qué otras cuestiones se han visto por fuera de este reporte, ya que ha pasado un año, entonces obviamente la tecnología va, va avanzando, no muchas veces en, el mejor de la, en la mejor de las direcciones. Entonces creo que es una interesante oportunidad también para actualizar sobre algunos de los sistemas que incluso se mapearon en ese entonces y ver cómo están eh, los mismos, ¿verdad? Y también un poco, eh, digamos, como somos organizaciones de la sociedad civil las que estamos acá sentados, las que estamos acá sentadas, la idea es un poco reflexionar sobre nuestro rol, ¿verdad?, a la hora de acompañar y a la hora de entender este tipo de sistemas, ¿verdad?, cuáles son las exigencias que tenemos que hacer y, y cuáles son los cuestionamientos que, que tenemos que seguir levantando eh, si fuera el caso. ¿verdad? Entonces, también va a haber un tiempito de reflexión sobre eso y creo que es un, un interesante valor agregado de este panel en particular. Entonces, eh, entrando un poco a la primera parte de, de la presentación y quiero empezar un poco con Juan. Eh, y luego esta misma pregunta va a ir para Dilmar y para Abdias, que, bueno, Abdias nos está acompañando desde Panamá, creo, <ríe> no sé, eh, pero bueno, y Pandete que está en Panamá. Eh, creo que una interesante pregunta que podemos hacernos un poco antes de empezar a hablar sobre el impacto, etc., es ¿qué es lo que realmente buscan? hacedores de políticas públicas y los países a la hora de implementar este tipo de políticas públicas de reconocimiento facial eh, en nuestros países. Entonces, un poco para, para ilustrar esa idea, quizá desde las experiencias de ustedes, Juan, Juan es, eh, está representando a la organización Carisma, es una organización colombiana de derechos digitales con muchísima trayectoria y han acompañado durante bastante tiempo cualquier tipo de acompañamiento de políticas públicas que tengan un componente de tecnología, para un poco dar los análisis desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué es realmente lo que buscan eh, estas personas, estos asesores de políticas públicas a la hora de implementar este tipo de sistemas, verdad? ¿Podemos? Bueno, pues, este. eh, bueno, muchas gracias por la, por la presentación y muchas gracias también por la primera pregunta. Como, como ya Edu les contó, pues yo estoy representando a Carisma, eh, una fundación de la sociedad civil colombiana. Eh, y pues me parece que es una excelente pregunta para arrancar el panel en realidad, porque es la que nos permite como tener una, una concepción más amplia del problema, creo yo. Eh, en, la, en la investigación que estamos presentando… Eh, se mapearon, digamos, iniciativas que tienen que ver con el reconocimiento facial y les dimos una, eh, como un, las clasificamos, digamos, en, en función de para qué estaban operando con unos criterios que eran eh, algunas de seguridad, otras de transporte público, otras eh, con otros usos distintos de eso, otras de salud, eh, y creo que tal vez es una manera de, de clasificarlas a muy grandes rasgos, que, que de pronto es un, un, un esquema un poquito más simple, es pensar en tres grandes grupos que son eh, seguridad o, o vigilancia policiva, que es tal vez el uso pues, más frecuente que uno encuentra, sobre todo desde el punto de vista del Estado. Eh, eficiencia, en términos, eso es tal vez un, un capítulo más cercano a los usos privados del reconocimiento facial, ¿no? que los procesos sean más rápidos y más eficientes. Eh, y por último, inclusión, que es uno que hemos visto eh, en Colombia. Y uso estos tres grandes grupos que me parece que, que tal vez eh, recogen bastante de, como de todas las, las preocupaciones que podríamos tener en, en torno al reconocimiento facial, porque me parece que muestran bien eh, por qué tenemos preocupaciones al respecto del reconocimiento facial y sobre todo nos permiten hacer un argumento que me parece que es, que es clave y es si realmente cumplen, es decir, las, las tecnologías de reconocimiento facial se venden o se ofrecen, con la idea de que van a cumplir eh, con esas expectativas. Mejorar la seguridad, mejorar la eficiencia, mejorar… Y creo que un punto de, de entrada muy, muy potente para la discusión es pensar si realmente cumplen o no cumplen esos, esos objetivos. Eh, entonces, en el caso de, de la seguridad y, y la vigilancia policiva, pues el, algunos de los casos que hemos tenido en Bogotá, eh, por ejemplo, incluyen el uso de… o la intención de usar reconocimiento facial en el sistema de transporte público masivo de Bogotá, que es el Transmilenio, y eh, se encontraron, digamos, muy rápidamente cuando trataron de implementarla con la pared de que no tenían una base de datos construida para eh, aprovechar el, la tecnología de reconocimiento facial, entonces esa promesa de seguridad que estaba ahí detrás, pues obviamente se cayó inmediatamente, eh, y suele ser el caso que la respuesta que uno recibe eh, desde el punto de vista de quienes diseñan estas tecnologías y quienes quieren implementarlas, es que eso es un problema que se resuelve técnicamente, ¿cierto? Entonces uno crea entonces una base de datos que funcione, mejora los algoritmos de reconocimiento facial y con eso va a garantizar pues, eh, cumplir con esa promesa de seguridad. Y yo creo que lo que nuestras organizaciones eh, tienen digamos, en el corazón de su investigación es la idea de que los, las preocupaciones que nosotros tenemos no, no se resuelven técnicamente y que aunque tengamos un sistema de reconocimiento facial que funcione técnicamente muy bien y que tenga una base de datos muy completa y muy actualizada, etcétera, que es una cosa que en sí misma no es deseable, pero incluso si estuviéramos en esa circunstancia, tendríamos de todas formas todavía problemas eh, con el uso de esta tecnología. Los otros, los otros casos, el deficiencia de por ejemplo, este es un caso mucho más eh, cercano al caso privado, pero también toca eh, con el aspecto público, ya voy a explicar un poquito por qué, en, en Colombia, en Medellín, están haciendo un piloto para eh, usar reconocimiento facial para abordar aviones con una aerolínea que se llama Viva e, que es una aerolínea colombiana. Eh, ese piloto, y digo que tiene relación con, con el aspecto público, porque la base de datos biométrica que se usa en Colombia es una base de datos que ha construido la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es por supuesto una entidad pública. Entonces, esa entidad que es un problema en sí mismo también, tiene la potestad de vender la base de datos o el uso de la base de datos a privados y eh, ha habido entonces unos primeros intentos de, de hacer un uso privado de esto, con la consideración de que en realidad pues el piloto todavía está andando, no, no sabemos cuáles han sido sus resultados, digamos pero con la consideración de que probablemente no ha producido más eficiencia en el, en el proceso de, de hecho abordar aviones. Entonces, ese es como que se suman los argumentos al respecto de por qué esa pregunta fundacional de para qué se usa la, la, el reconocimiento facial no está teniendo una respuesta que sea satisfactoria, ni en términos de derechos, ni en términos de, de practicidad. Y el último eh, ejemplo que quiero dar, que también es un ejemplo reciente que no, que no alcanzó a salir en, el, en este reporte, pero, pero vamos a hacer publicaciones de eso en la página web de Carisma, también los invito a que la conozcan, es eh, el esfuerzo que hubo por abrir la posibilidad de usar reconocimiento facial para cambiar el lugar de votación en Colombia. Tuvimos, por, como seguramente saben, elecciones presidenciales hace poco y la registraduría eh, abrió la posibilidad de que los ciudadanos usaran reconocimiento facial a través de la página para cambiar el puesto de votación en el que estaban registrados y pudieran actualizarlos si es que se habían mudado o si querían votar en otro lugar. Esa tecnología, pues, por un lado funcionó muy mal, eh, tienen, te, hicimos un, un derecho de petición a la, a la registraduría para, para pedir información y encontramos que hubo más casos en que no fue exitoso el proceso que casos en que el proceso fuera exitoso, los números son como 8000 mil eh, casos de éxito y 9000 mil casos de, de, de fallas por distintas razones, falsos positivos y, y procesos que no fueron completos, personas que no estaban en la base de datos, eh, etc. Pero entonces traigo este ejemplo, me parece que también es muy potente porque es un ejemplo pensado para que haya más inclusión, cierto la idea que tenía o con la que la registraduría vendió este uso del reconocimiento facial fue decir, hay un montón de personas que no se pueden acercar a los puestos físicos de la registraduría o que no pueden por alguna u otra razón completar el proceso atendiendo pues, físicamente al lugar y entonces a ellos les vamos a ofrecer una alternativa distinta de manera que sea más fácil para todos eh, completar este proceso democrático tan importante y lo que acabó pasando es que fue una promesa vacía, muchas personas se quedaron con la expectativa de usar esa tecnología para poder eh, cambiar de lugar de votación y se quedaron efectivamente sin votar, entonces quedaron pues personas excluidas del sistema porque estaban contando con poder cambiar su lugar de votación y la registrada ya estaba contando con que ese sistema iba a funcionar y pues acabó excluyendo a personas en vez de incluyéndolas entonces de nuevo un caso en que se hace una promesa de que, el, de que el reconocimiento facial va a servir para una cosa en particular y tienen en últimas la consecuencia opuesta y en este caso la consecuencia opuesta con, con algo tan delicado como el derecho al voto eh, entonces pues sí tres ejemplos nuevos como para que lo pensemos un poco más no quiero demorar más mi intervención pero de pronto se puede empezar la conversación gracias juan creo que acá lo si bien nosotros como organizaciones muchas veces tenemos mucho cuidado en que el discurso de la eficiencia sea únicamente lo que, lo que se trata a la hora de decidir si es que vale la pena un sistema o no. Acá creo que Juan dio una muy buen, un muy buen ejemplo más de que incluso ese argumento que en teoría es la base para implementar este tipo de sistemas termina no siendo cumplido en la mayoría de las veces realmente y por lo menos en la mayoría de las políticas que nosotros hemos digamos, mapeado a lo largo de los años, ese discurso de la eficiencia nunca termina siendo cumplido tampoco, pero sigue siendo utilizado, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué vieron en Perú, Dilmar? Cuéntanos un poco. Dilmar, perdón, estoy siendo un mal moderador. Dilmar es el director ejecutivo de hiperderecho una organización de Perú, ¿verdad? Entonces, ahí nos cuenta un poco más de su, de su contexto él. Muchas gracias por la pre presentación, encantado de estar con todos en este panel. Y bueno, para empezar, eh, eh, cuando conversamos sobre tecnologías de reconocimiento facial, eh, hay, eh, como mencionaba Eduardo, hay que tomar en cuenta que estamos en Latinoamérica, donde mucha de la sociedad está dispuesta a sacrificar, algunos derechos en miras de una supuesta seguridad prometida. no Somos un poco los aguafiestas los que caen pesados cuando comenzamos a indagar estos temas. Entonces, para responder la pregunta y por qué es que lo utilizan y lo implementan en Perú, voy a, eh, lo voy a hacer a partir de un caso que nosotros investigamos. Eh, el año 2019, más o menos, eh, un alcalde de un municipio en Lima muy populoso, que tiene un emporio comercial muy grande, eh, comentó que estaba implementando eh, tecnologías cámaras con un sistema de reconocimiento facial para nuevamente, ¿no? para garanti garantizar la seguridad en el emporio y se pueden identificar personas que puedan estar requeridas por la justicia y todo ello. Entonces, una vez que esta información llegó a nosotros, eh, presentamos una solicitud de acceso a la información pública a la municipalidad, pues requiriéndole entre otros, eh, la información de, por ejemplo, cuántas cámaras tienen dentro del distrito, eh, de estas cámaras, cuántas tienen la tecnología de reconocimiento facial, cuál es su ubicación. Eh. También pedimos si es que tienen informes que validen su compra y tengan análisis de impacto en materia de derechos humanos, que tengan directrices sobre su uso, eh, sobre los protocolos, sobre cómo es que se van a tratar los datos personales biométricos recogidos a través de la cámara… Eh, la información sobre esta base de datos, que si es una cámara que tiene reconocimiento biométrico, generaría una base de datos sobre las especificaciones técnicas de la cámara, los responsables de su utilización, almacenamiento, qué medidas de seguridad tienen o no tienen. Eh, la respuesta de la municipalidad eh, demoró en llegar, pero nos respondieron eh, cuestiones técnicas y relacionadas a las cámaras. Nos dijeron que sí, que dentro del distrito tienen 184 cámaras, de las cuales 9 tienen tecnología de reconocimiento. Eh, nos mostraron ciertas especificaciones técnicas, ¿no? cuál es el tipo de cámara, este, cuánto tiene de zoom, cuánto cubre, si es estática, si es móvil, pero eh, la información relativa a informes de compra, a contratos o análisis de impacto en derechos humanos, protocolos sobre su uso, nos dijeron que o no la tenían o era información reservada que no le podían entregar porque era información sobre seguridad ciudadana y por tanto no era de acceso público que dicho sea paso muchas municipalidades en un inicio también rehusaban el entregar la ubicación de las cámaras porque decían que es una cuestión de seguridad pública, no podemos decir dónde están nuestras cámaras. Eh, este caso como esta negativa la llevamos a la autoridad de transparencia y la, menos mal la autoridad de transparencia peruana nos dio la razón y le ordenó a la municipalidad de que justamente le entregue toda la información que le requerimos, no ubicación de las cámaras, eh, si es que tienen los protocolos, si es que tienen los informes, si es que tienen eh, eh, directrices sobre su manejo, sobre su uso y eh, la respuesta de la municipalidad eh, fue que nuevamente, no eh, nos dieron la ubicación de las cámaras, pero la demás información no la tenían. O sea, ellos al utilizar la política de supuesta seguridad ciudadana en miras a protegerla, no tenían ni informes que lo validen, ni, ni nada relacionado que pueda sustentar la toma de esta decisión pública. ¿no? Entonces, en tanto, la municipalidad nos dijo que no tenía ninguna directriz, por ejemplo, como ordena la Ley de Protección de Datos peruana, que cuando tú estás tratando datos personales y los datos biométricos en Perú son datos sensibles, eh, te piden que tengas protocolos, directivas, eh, identificado a los funcionarios específicos, medidas de seguridad. Y la municipalidad nos confesó que no tenía nada de eso, entonces nosotros hicimos una denuncia a la Autoridad de Protección de Datos Peruano diciéndole, mira, a la municipalidad eh, tiene cámaras de reconocimiento facial, nos los ha dicho, pero no tiene directrices, directivas y no cumple con nada de la di directiva de seguridad al tratamiento de datos eh, sensibles, que son los datos biométricos del rostro. Eh, investiga y si corresponde, sanciona. Entonces la Autoridad de Protección de Datos Peruana comenzó a hacer un proceso de investigación, ¿no? eh, se entrevistó citó a toda la municipalidad y todo ello, y luego del procedimiento administrativo, ¿no? que es en este caso de fiscalización, eh, nos notificaron cuál fue el resultado de esta fiscalización, y qué es lo que había resultado o qué le comentó la municipalidad. La municipalidad le dijo, "Mira, sí, efectivamente tenemos 184 cámaras, digamos, normales, comunes y nueve que tienen reconocimiento facial, pero estas cámaras están instaladas, pero no funcionan." Eh, las tenemos ahí instaladas pero no, no, no funcionan, nunca las hemos prendido y nunca las hemos prendido porque estamos esperando realizar convenios con la policía, con RENIEG para tener una base de datos y que pueda ser útil, pero no, no, no, no, no las tenemos, nunca las hemos prendido y como nunca las hemos prendido en realidad nunca hemos tratado datos biométricos y, y no nos aplica la, la normativa de seguridad. Y bueno, la, la autoridad de transparencia eh, aceptó ese argumento y dijo, mira… Es cierto, ¿no? la municipalidad dice que tiene nueve cámaras y que nunca las ha aprendido, que de repente solo ha sido propaganda electoral para el alcalde eh, y, me, y la, la autoridad creyó de buena fe lo que dijo la municipalidad, no, no es porque ha ido en presencia a verificar este, las cámaras, donde están, qué es lo que efectivamente generan, ¿no? eh, creyó en el, la, en el buen dicho de la municipalidad, dijo, bueno, sí es cierto, En tanto, la, si bien la municipalidad tiene estas cámaras, pero nunca las ha aprendido, pues no les es aplicable la normativa de seguridad y por lo tanto nunca han tratado datos sensibles. Pero sin embargo, para sus otras cámaras normales, que no, no son de reconocimiento facial, sí tratan datos personales y tampoco tiene medidas de seguridad. Entonces, bueno, eh, lo consideró como una infracción leve y le sancionó por estas cámaras comunes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un poco lo que nos muestra esta experiencia? Que creo que supuestamente la finalidad pública por la cual se es implementada implementada estas cámaras, es seguridad ciudadana. Pero simplemente creo que lo utilizan como un, con una finalidad de cuoteo electoral, ¿no? de, de darse publicidad de que estamos combatiendo el crimen, pero lo tienen y cuando lo tienen, uno, no lo saben usar o no lo quieren usar o simplemente no toman todas las previsiones que requeriría el, el, el implementarlas, ¿no? que es justamente si vas a tratar datos biométricos, tienes que cumplir la directiva de seguridad que establece la normativa peruana de protección de datos personales. Pero la municipalidad no sabía que existía para nada esta normativa, estoy muy seguro que ni estaba al tanto que tenía que… si es que quiera hacer eso, tendría que implementarlo. Entonces, lamentablemente, creo que al menos para este tema, a nivel de, de municipalidades y justamente en unos meses tenemos elecciones nuevamente municipales que ya están comenzando de nuevo con estas propuestas. ¿no? Ya en un alcalde hay, hay un candidato que propone que va a implementar drones con reconocimiento facial, que van a estar patrullando toda la ciudad, pero obviamente esta intención de política pública no tiene eh, digamos, respaldo alguno y en la experiencia nos muestra que tampoco tiene este, un análisis de impacto regulatorio siquiera y menos aún en derechos humanos. Y, y para culminar, eh, lo que nos llamó la atención es que el, cuando pedimos el contrato, nos entregaron que en realidad lo que se hizo fue un convenio entre la municipalidad y una empresa privada peruana. Eh, ¿Y qué es lo que contaba este convenio? No es que la municipalidad haya comprado estas cámaras y las haya instalado, sino esta, esta empresa les dijo, eh, municipalidad, ¿te interesaría que te done unas cámaras de, de vigilancia y de reconocimiento facial?, y bueno, a qué municipalidad no le gustaría, bueno, que venga acá, es rédito electoral, y la municipalidad aceptó e instaló, eh, pero a cambio de qué, el, el convenio simplemente dice que esta empresa desarrolla la infraestructura, instala las cámaras y lo da todo para la municipalidad, y la municipalidad no da ni un sol por eso, o sea, solo se encarga del uso de la sesión de la infraestructura y del espacio público, lo cual nos lleva también hacia otra pregunta, y, y siguiendo esa línea seguimos indagando y vimos que… En distintos municipios en Perú, esta empresa eh, prácticamente donaba este sistema de vigilancia y, la, y las municipalidades no pagaban, y lo cual nos, lleva, nos llevó a la siguiente pregunta: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene esta empresa al instalar todos estos, estos sistemas de, de vigilancia, no? eh, no, es, no, no termina siendo muy claro cuál es el beneficio que obtiene esta empresa al instalarle gratuitamente, que no, no, no, no es barato instalar un sistema de reconocimiento facial en todo, en todo un distrito y, y lo que implica el remover, el remover la infraestructura y todo ello. Eh, pensando bien, creemos que es una, empresa, es una empresa de telecomunicaciones lo que está haciendo, entonces pensando bien puede ser que pretendan en un futuro utilizar estas redes que están construyendo para incorporar de repente la tecnología cuando llegue 5G y tener, eh, digamos, concesiones para poder desarrollar sus redes, sus cableados. Pero pensando mal también, eh, si es que eh, en, la, en la Municipalidad de La Victoria, donde hicimos el primer estudio, eh, nos dicen que nunca las prendieron, pero pueden haber otras municipalidades que sí prendieron las cámaras y ya se está generando una base de datos biométrica. Y, de, y esta empresa la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con estos datos? Eh, nosotros hemos pedido información, pero lamentablemente como es una empresa privada y las municipalidades son reticentes a, dárnelos, a darnos esta información, nos queda duda, ¿no? Entonces, creo que, y, y para cerrar la pregunta eh, que hizo, creo que el, el horizonte supuestamente es seguridad ciudadana. ¿Lo consiguen? ¿Lo logran? No, porque no tienen idea de cómo implementarlo, no tienen en cuenta cuáles son los impactos que tienen implementar estas cámaras y lo hacen porque lamentablemente solo quieren rédito político, al menos en el caso peruano. Gracias, Dilmar. <coughs> a... Hola. Hola. Que... Anda. anda. Hola. Bueno, no importa, yo hablo fuerte. Bueno, sí. <ríe> eh, bueno muchísimas gracias, Dilmar, Yo creo que Súper interesante este rédito político como argumento y, y de alguna manera también estamos protegidos un poco por, por incompetencia a veces si se quiere de, de a la hora de implementar esa política que nos termina finalmente beneficiando un poco a nuestro a nuestro criterio, ¿verdad? Pero sí, y me, me gustó mucho lo que, lo que mencionaste al respecto del sector privado porque conecta un poco muy bien con lo que le voy a preguntar a Bárbara al respecto del rol del sector privado en el sector brasilero al menos. Pero antes quiero darle la palabra a Abdias que está sumándose desde lejos. Abdias. hemos encontrado eh, matices de elementos Gracias, a Díaz. Creo que dos temas que mencionaste son cruciales de, de resaltar. Por un lado, nuevamente, el rol de las empresas haciendo el lobby para que se adquieran sus sistemas, y muchas veces ni siquiera son adquiridos, sino son donados. Entonces, un poco, eh, hoy estuve a la mañana en un panel en el cual hablaban ¿verdad? de cómo tenemos el derecho de auditar este tipo de sistemas porque se paga con dinero público, pero muchas veces puede venir esta otra narrativa de decir, no, nosotros recibimos como país esto, una donación, entonces no tiene que haber necesariamente toda la transparencia y obviamente eso es una falacia, pero puede ser una realidad. Y el otro tema que me, parecía, me, me parece importante es el, el rol de la cooperación internacional. O sea, en, en, distinto, en todos nuestros países vemos como la cooperación internacional es un actor que dona por, a través de intereses geopolíticos este tipo de sistemas sin tener en cuenta obviamente las particularidades de los países y solamente beneficiando a las élites locales que son quienes finalmente lucran políticamente, como decía Dilmar, o de alguna otra manera económicamente, eh, si es que hay algún componente económico, y el etcétera puede ser infinito. Entonces, creo que esto conecta muy bien con… con que vamos a entrar un poco a hablar del caso brasilero específicamente con con Bárbara, ¿verdad? Bárbara trabaja en Internet Lab, que es una organización de derechos digitales basada en Sao Paulo, y un poco, si bien esta investigación, como les decía al inicio, tiene y tuvo un foco muy particular en entender el rol del Estado en la implementación de este tipo de sistemas, sí tuvimos una atención muy importante también en caracterizar quiénes son los actores, eh, los actores privados detrás que están muy interesados en implementar este tipo de sistemas por diversas razones, sea para optimizar sus sistemas, eh, porque muchos de ellos dependen obviamente de un extractivismo de datos para afinar la manera en la cual reconocen eh, nuestras caras en este caso, o otro tipo de datos biométricos si fuera el caso. Entonces un poco la pregunta es, eh, ¿cuál fue el rol un poco del sector privado que ustedes vieron acá en el, en el, en el caso brasilero, y si es que hay algún tipo de reflexión, siquiera atisbo de reflexión al respecto de la soberanía de la información que, eh, en nuestros países. ¿verdad? Sé que es una pregunta un poco compleja o larga, entonces te dejo de que vos la abordes como quieras, pero eh, sí, un poco si podés empezar con lo del rol del sector privado sería espectacular. Gracias Eduardo. Uh, bueno, voy a cambiar para portugués. Bueno... <risa> uh, well, uh, Boa tarde a todas e a todos. É, como o Eduardo já apresentou, eu sou a Bárbara Simão e eu sou coordenadora de pesquisa na área de privacidade e vigilância do Internet Lab, que é uma organização de pesquisa baseada em São Paulo que lida com questões relacionadas a direito e tecnologia, sempre é, elaborando pesquisas que deem subsídios para melhores decisões em políticas públicas, em elaborações legislativas. Então, esse é bastante o nosso intuito. É, bom, em, ah, enfim, é, em relação à, à pergunta mais específica né, sobre o papel do setor privado, é, eu acho que, para pensar isso, a gente precisaria pensar também como o setor privado atua em relação a essas tecnologias. Né? E eu consigo ver pelo menos duas ou três atividades, maneiras principais do setor privado enfim desenvolver esse tipo de, de tecnologia e atuar. Primeiro, assim, no desenvolvimento de atividades que sejam para uso público. Então, reconhecimento facial ali utilizado para finalidades, entre, entre aspas, públicas, né? que seria, por exemplo, o uso no transporte público, o uso em escolas públicas, dentre outras opções. E também tem os usos do setor privado de reconhecimento facial, que é, são do setor privado, mas que podem ter uma certa intersecção quando a gente pensa em acesso a dados, pedidos de acesso a dados que podem vir também parte do setor público, de autoridades públicas em relação a isso. É, em relação aos, a esses usos, né, mais de... Enfim, quando o setor privado doa uma tecnologia, vende uma tecnologia, tem uma parceria público-privada com, com o Estado, tem algumas questões que se colocam aí nesse... nesse nessa relação que vão desde antes do desenvolvimento da tecnologia acontecer, né, da prática até durante e depois, né, que a gente tem que pensar que são questões que têm que ser pensadas. Então, primeiro, assim, como que se dá, né, pensando em termos de soberania nacional também. É, o compartilhamento de dados entre o setor privado e o setor público no âmbito da aplicação dessas tecnologias quando a gente pensa numa tecnologia de reconhecimento facial é, existe ali um todo um sistema que vai ser desenvolvido e que vai envolver bases de dados muitas vezes públicas né? quando a gente pensa por exemplo na tecnologia que estava sendo implementada é, no metrô de São Paulo bom de onde vão vir esses dados que são dados de pessoas de cidadãos brasileiros que estão ali transitando diariamente que são de milhares de pessoas né? E para onde isso vai? E onde isso fica armazenado? E o que vai ser feito com isso depois também? Que é uma questão que, muitas vezes, parece que não, não é pensada assim, no desenvolvimento dessas aplicações, dessas tecnologias, é, enfim, em relação a tecnologias que são utilizadas para, esses, para essas finalidades. Né? É, o que vai ser feito depois com esses dados? Né? Qual vai ser? Vão, vão ser descartados? Né? Para onde isso vai? O que vai acontecer com isso depois? É, e a gente percebe que isso não é uma questão muitas vezes pensada, né? parece que se pensa só no antes na euforia da aplicação da tecnologia e aí no depois parece que isso fica é, completamente disperso e isso é muito importante especialmente quando a gente está pensando não só né, nas finalidades de segurança pública mas também nas outras possibilidades, nas outras possíveis finalidades que também existem de aplicação dessa, dessa tecnologia, por exemplo, coisas, né, tem reconhecimento facial sendo utilizado em escolas para É, verificar a presença de alunos. Então são informações extremamente sensíveis que estão sendo ali coletadas e não se tem, né, tanto previamente uma análise de impacto daquela daquela aplicação da tecnologia, quanto posteriormente uma avaliação de bom como que vai se dar esse contrato na prática, né, o que vai acontecer depois com isso. Então, enfim, algumas questões relacionadas a isso. E a própria lei, a própria lei de GPD, também deixa algumas pontas abertas que eu queria é, abordar aqui também, né? a própria lei brasileira em relação a isso. Muitas dessas tecnologias de reconhecimento facial também são utilizadas para evitar fraudes, né, de, com a justificativa de evitar fraudes aqui no Brasil, especialmente no transporte público. né, Fraudes no bilhete único, dentre essas coisas. Em São Paulo, pelo menos, é, a gente tem um sistema de bilhete único que utiliza né, o reconhecimento facial no momento de entrar no ônibus e que atesta, de certa maneira, se aquela pessoa é quem ela fala que ela é. Bom, já existem inúmeras questões colocadas aí em relação ao quão falha a tecnologia, muitas vezes, é, em relação a determinadas pessoas, por conta de critério de raça, gênero, enfim. É, então, tem essa questão que está colocada e também uma questão na própria legislação que deixa em aberto, né, de acordo com o artigo 11, a utilização de dados sensíveis para combate, para a finalidade de evitar fraudes. E é uma base legal que está na nossa lei e que não tem ainda uma definição, uma restrição precisa de quando você pode é, enfim, delimitar melhor esse uso. E isso deixa em aberto a utilização de reconhecimento facial, muitas vezes sem né, a pessoa consentir com aquilo, sem a pessoa... É, autorizar, de fato, aquilo. E isso é um problema quando a gente pensa não só na utilização para essa finalidade no setor público, mas também para essas finalidades de utilização de reconhecimento facial no setor privado de maneira geral. Né? Então, muitas, muitas, tem alguns casos surgindo agora de pessoas que estão querendo fazer simplesmente uma conta, é, num, enfim, uma conta num, de telefonia móvel, uma conta no banco, qualquer coisa desse tipo, e que o, o atendente pergunta, bom, você... Posso tirar uma foto sua para fazer conhecimento facial? E aí a pessoa se vê ali, bom, eu não quero tirar uma foto para fazer conhecimento facial, mas ela se vê meio que obrigada, na obrigação de fazer aquilo. E tem uma base legal na nossa lei que deixa isso um pouco em aberto ainda, né? porque não teve uma, uma delimitação é, sobre assim que, que é, momentos em que pode ser utilizado, momentos em que é razoável, momentos em que não é. Então, é, tem enfim, essa questão... E a questão da, do uso para a segurança pública, né? É, que é uma exceção que está ali colocada na nossa legislação, da aplicação da LGPD para fins de segurança pública, mas que tem uma questão também sobre o que entra nesse escopo da segurança pública. Né? Por exemplo, quando a gente está falando do caso do metrô de São Paulo, né, que é um caso de reconhecimento facial, de compra de câmeras que foram... É, é, que iam ser aplicadas no metrô, mas que... Enfim, tinham essa justificativa de segurança pública, mas o metrô não é um órgão de segurança pública. O metrô é um metrô, ele é um, é um transporte público. né é, Então, faz sentido utilizar essa justificativa da segurança pública do, quando a gente está falando do metrô. E isso também se aplica para quando a gente está falando também de tecnologias que estão sendo utilizadas até para vigilância privada. né é, Então, que não necessariamente passam pelo, pelo poder público, mas que podem passar... No momento em que acontece algum crime, alguma coisa assim, e aí, enfim, uma autoridade policial vai e pede acesso a essas informações. É, bom, quais os limites que estão colocados aí, né, para esse acesso acontecer? É, muitas vezes, né, quem está desenvolvendo a tecnologia, seja lá quem está aplicando a tecnologia, no caso o controlador, pode se ver meio que na obrigação de transmitir esses dados, mesmo sem ter uma definição legal para isso de transmissão desses dados. E isso é super preocupante, né? É, bom então também tem essa questão aí da, da, da segurança pública que está colocada né? É, para além disso acho que um ponto que é importante da gente pensar e aqui pensando muito no caso da via 4, que foi também um caso de São Paulo que envolve o metrô de São Paulo também é que era de uso do, de uma tecnologia de conhecimento facial de reconhecimento de emoções né É, e aí tem toda a questão também em relação ao quão enfim, cientificamente válido é o argumento de você reconhecer emoções de pessoas, né? o quão isso é baseado em premissas científicas questionáveis. Né? E aí tem um papel do setor privado também no momento de refletir sobre o que eles estão fazendo em relação a essas tecnologias. Assim, né? Ou o que faz sentido desenvolver em termos de... Bom, será que isso... É, faz sentido? Será que isso é proporcional? né? De tomar esse passo prévio de avaliação de impacto da própria tecnologia e ver o que, que realmente pode ser relevante ou não no âmbito dessas aplicações. E tem algumas empresas já é, questionando né, essas possíveis utilizações. Né? A Microsoft, por exemplo, é, já fez um movimento de é, evitar a utilização desse reconhecimento de emoções justamente porque partiu da reflexão que estava sendo baseado ali em premissas científicas questionáveis, né, que podem gerar mais discriminação e que podem gerar... É, enfim, que não não são válidas, pelo menos cientificamente, até onde a gente tem é, conhecimento. Então, é, se eu posso citar um papel do setor privado que seja, poderia ser esse também, de tomar esse prazo prévio para evitar que essas tecnologias se disseminem dessa maneira, assim, às vezes é, sem... É uma avaliação mesmo de impacto prévia a respeito de como elas estão sendo, é, de como elas vão ser desenvolvidas na prática e também, né, de às vezes limitar a possibilidade de utilização em determinados campos, em determinadas áreas, né? Será que faz sentido utilizar reconhecimento facial em escolas, né, que é um ambiente que tem informações que estão circulando ali de crianças e adolescentes, que, enfim, são pessoas que, né, ainda têm as capacidades, né, não inteiramente desenvolvidas, então que tem uma questão de sensibilidade dessas informações também. É, ou até mesmo em outros tipos de ambientes. Né? Tem tecnologias de reconhecimento facial agora sendo desenvolvidas para hospitais ou para igrejas. É, ou seja, né, em ambientes em que vão circular muitas informações sensíveis é, e que podem ser utilizadas para até mesmo enfim, é, expor essas pessoas de determinadas maneiras, né? É, discriminar essas pessoas de determinadas maneiras. Então, é, sempre uma reflexão prévia né, do, de quais são os limites de aplicação dessa tecnologia também. É, e acredito que seja isso assim, né, de em relação ao o que, que né, termos de participação e possibilidade de papel do setor privado nesse nesse nesse campo, é, de realmente ter esse passo prévio de limitar também a possibilidade de utilização da tecnologia em determinados âmbitos, né, é, que eu acredito que na verdade seja o principal papel que pode ter em relação ao reconhecimento facial. é, é isso. Acabó. Ah, uh. sí, no, o sea. Acabó, Mesmo. <risa> bueno, me parece excelente esta, esta serie de pistas que nos da Bárbara porque nos permite mucho saltar así a la siguiente parte. Estoy consciente del tiempo y de que estamos terminando. O sea, estamos quedándonos sin tiempo, pero sí me gustaría un, un, eh, reflexionar sobre un temita y es de que este, este planteo que hace Bárbara es súper interesante porque muchas veces, muchas de las iniciativas del sector público a la hora de implementar este tipo de sistemas no vienen necesariamente desde el sector público, sino que hay un lobby previo del sector privado que es invisible para nosotros como organizaciones de la sociedad civil y para la ciudadanía, que hace que después surja una idea ¿verdad? Que, que, que parece salida de la nada, pero que realmente fue pensada por un sector privado que es finalmente quien desarrolló esa tecnología eh, en el primer momento. Entonces realmente es importante seguir cuestionando y seguir pensando sobre este rol del sector privado. Pero mudándonos un poco ahora al, a, a, a nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos en el entorno digital, en el entorno online, eh, Quiero un poco darle la palabra a Joana para que, si bien puede partir desde el caso brasileño, yo sé que vos también podés tener muchos otros ejemplos de, de, de, de otras latitudes quizá, pero el caso brasileño presenta muchos eh, ejemplos interesantes que desde el activismo y un poco desde la organización colectiva intentan frenar este tipo de sistemas. Un poco Bárbara ya mencionaba eh, el caso del metro en Sao Paulo, pero quizá puedas ahondar sobre ese y sobre otros ejemplos también, eh, que den un poco cuenta del rol de la sociedad civil desde las bases y desde las comunidades eh, y el tipo de respuesta que podemos dar a, a este tipo de políticas de reconocimiento facial en espacios públicos, en contextos tan difíciles como los nuestros. Sí, gracias, Edu. Ah, espera, perdón. Dime. Joana es... Eh, directora ejecutiva de Coding Rights, una organización acá basada en Río de Janeiro, de que también seguramente le puedes contar un poquito más. Sí, estamos baja, basadas en todas partes, partes. estamos en Río, São Paulo, en San Luis do Marañón, en Berlín y San Francisco. Mientras tanto, con COVID vámonos, nos expandiendo. Y pues tenemos lentes, traemos lentes feministas para analizar las asimetrías de poder por detrás de las tecnologías, la implementación y el, el desarrollo. Eh, yo afortunadamente voy a hablar entonces de resistencia y no tanto de la depresión que es tener que mapear todos los daños de esas tecnologías. Y para eso les voy a hacer un breve cronograma, cronología de resistencias, eh, ese es un proyecto de 2014 que se llamaba protestos.org en que hice en parcería con Article 19 un, una guía de qué pensar cuando salís a, a protestos, en ese contexto estábamos eh, con protestos desde de 2013 en Brasil y 2014 fue la guía, ahí por la Copa del Mundo, todo el mundo en la calle y qué desastre que pasó después, pero ahí ya sinalizábamos eh, que estaba llegando esa tecnología de reconocimiento facial en las cámaras y... La resistencia, los ejemplos de resistencia que teníamos al rato en 2014 venían del arte. Ahí traemos un ejemplo de David Harvey, que es un artista eh, estadounidense que vive en Berlín y que estaba jugando con maquillajes para engañar el algoritmo de reconocimiento facial. Y ahí hablamos bueno, hace un, una protesta creativa, y, pero aún no sabemos, creo que todavía eso no está, pero era como por venir. Y entonces acá tuvimos la, la Copa del Mundo, las olimpiadas en, olimpiadas en 2013 y todo el lobby de las, la industria armamentista, la industria militarizada del espacio público empezó a hacer ferias de vigilancia, principalmente acá en Río, eh, donde teníamos esos mega eventos pasando, había Copa del Mundo, Jornada Mundial de la Juventud y, y Olimpiadas, en un espacio que también tenemos ¿no? un contexto ya militarizado por eh, los conflictos sociales, eh, periferia, favelas, y, y ya, ya, ya tenemos un histórico militarizado de, de urbano, ¿no? y eso empeoró con esos mega eventos. Entonces, en 2019, empezaron testes en carnaval, principalmente río y, y bahía, hasta donde, sé, ¿sí? pero antes de eso, en 2017, la, la investigadora Joy winnie también eh, empezó a pensar esos sistemas también desde la perspectiva del arte, porque ella estaba haciendo eh, es, es investigadora, es programadora, pero es artista también, y estaba jugando con sistemas de reconocimiento facial y vio que es, es una investigadora mujer negra y vio que ese sistema no le reconocía la cara, pero si ponía una máscara blanca, sí le reconocía como una cara humana. Entonces también la resistencia ahí también salió del arte porque le dio una curiosidad y como es programadora empezó a investigar qué onda con esos sistemas y ahí empezó a hacer testes con los sistemas de de Amazon, Microsoft, IBM, y por ahí fue, en ese proyecto Gender Shades, y con eso probó que lo, lo, la margen de error eh, de esos sistemas hacia rostros de personas negras es mu mucho más grande de que en rostros de personas blancas, más aún si eres mujer. Ese estudio de Joy junto con Tim T. Gebru, que lo publicaron por el MIT, es bastante paradigmático porque justo lo que decía Bárbara, puso una, una presión a las empresas para que no vendieran esa tecnología para fines de policiamiento, para la policía. Y muchas de esas, de hecho, eh, empezaron a pausar eh, esa clase de venta. Y eso fue, empezó esos estudios, 2017, 2018, hasta el 20, y, pero acá empezaron justo a testar esos, esos equipamientos en el 2019, cuando ya teníamos eh, esos estudios comprobando que eh, hay serios problemas en, en temas de, de raza y clase y tal. Eh, ahí en Coding Rights empezamos a, a estudiar y debater uh, con, acá qué qué es lo, los uh, estudios de Joy cómo se replica cómo se replican o cómo, cómo pensar las consecuencias de, de algo así en la realidad brasileña. Esa es una película corta, un documental que hicimos, en que entrevisté a Joy, pero también a Nina D'Aora que habló ayer, y María eh, Silva, eh, investigadoras, María investigadora, defensora de los derechos de las personas trans, y Nina, cientista de dados, acá de Brasil, y en ese documental empezamos a, a debater bueno, una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos con esas tecnologías, cómo lo traemos para acá, cuáles son las cuestiones eh, de traer una, una tecnología así en un estado acá como el Río, en que ya tenemos violencia policial, ya tenemos altos índices de, en Brasil de asesinatos de personas trans y con María investigamos entonces eh, los… La, la, el estudio de joy habla mucho de los falsos positivos eh, como ya investigamos los falsos negativos o sea cuando esa tecnología es utilizada como en el caso que juan traía en colombia para autenticar tu identidad para, ev para evitar fraudes también como decía bárbara en el transporte público y ahí Recolectamos eh, se sensaciones de activistas trans, de, de qué les representa esa clase de tecnología en su contexto en que muchas veces, y eso lo habla mucho María, muchas veces las personas trans son invisibles para acceder a derechos, pero muy visibles para la vigilancia, ¿no? Y ahí empezamos a debatir eso principalmente porque en Brasil tenemos el CERPRO, que es una empresa pública de tecnología que está en peligro de, de privatizarse y que con los datos de la cartera de motorista, ¿cómo se dice? Licencia licencia de conducir, está vendiendo sistemas de reconocimiento facial hasta para el sector privado, y ahí evaluamos entonces cómo es esa tendencia de que más allá de la vigilancia de espacios públicos, esa, ese uso y esa autenticación y cómo eso afecta principalmente a determinadas eh, personas, identidades eh, de la sociedad, y ahí mapeamos casos de personas trans que tuvieron problema para autenticar eh, su, su pasaporte de transporte, la, la gratuidad, porque no le identifican y tal. Eh, entonces, yo creo que el estudio de, de Joy fue también paradigmático porque nos posibilitó traer un debate tecnológico, hard y traducirlo para otros debates eh, políticos y de movimientos sociales organizados que es el movimiento antiviolencia policial, el movimiento negro, eh, y eso fue un, una potencia, es una potencia, porque muchas veces eh, quienes hablan de derechos digitales se quedan aislados de, de temas que están ahí más latentes y más que te tocan en, en, en la carne, no y ese tema uh, más y más uh, ayer hubo un panel que era más enfocado en racismo de esa tecnología pero más y más tenemos investigadoras investigadores superpotentes ya hablando y hablando entre sectores sobre esos daños posibles ese es un podcast en que también entrevistamos a a Pablo María Bianca que también estaba hablando ayer y, y, y Vanessa hablando del tema de militarización del espacio público y racismo estructural automatizado por esas tecnologías. Y con eso, con esa conciencia y, y amplitud del debate a otros públicos, y ya cierro por acá, eh, hace unas semanas, ya, ya no sé Luan cuántas semanas, pero salió esa iniciativa que logramos articular entre Coding Rights, IDEC, SESEC y Media Lab. Logramos traer esos estudios, esas preocupaciones a varios congresistas, a, congresistas no, a varios parlamentares en nivel municipal y estadual de todas las regiones de Brasil para que hiciéramos un, una presentación en masa de proyectos de ley por el, la prohibición del uso de reconocimiento facial en espacios públicos. Logramos que más de 50 parlamentares eh, se involucraran en la iniciativa, eh, firmaran, firmaren cada uno hizo una adaptación de un modelo de proyecto de ley que les presentamos porque tenía que ser adaptación al municipio al nivel estadual y esta es la lista de los parlamentares que, que presentaron proyectos y eso sigue sigue pasando y, y salieron salieron uh, también en redes sociales hablando del tema entonces es muy interesante porque eh, no sabemos cuántos de esos proyectos van a, a pasar, pero representa, por un lado, eh, se trae esa conversación al debate público, es muy interesante que al final también los, las parlamentares y parlamentar, las parlamentares que propusieron, muchos son parlamentares trans, parlamentares negros, entonces muestran que eso va saliendo y, y, y conversando con agendas uh, más amplias, hubo ese parlamentario de Río Grande do Sur que hasta hizo un video y tal, entonces eso ya pues sale de… de, de fue muy interesante como sale le, el activismo, el advocacy de nuestras manos y se, se, se va a, a, a las municipalidades, a los estados y a un debate más amplio. Uh, pues eso, ahí está también Jordana que fue la re responsable por mucho de, de esa articulación política y Vanessa, y salió ese eh, justo en esos días también ese artículo que cuenta un poco de la iniciativa y una otra iniciativa que está pasando que ahí tiene uh, finalidad más informativa digamos de recolectar eh, iniciativas también, direccionar, eh, reco recolectar informaciones de la coalición de derechos en la red, que se llama así. La otra se llama Sai da Minha Cara, que fue un, una iniciativa ahí puntual para los proyectos de ley. Y esa, Tire mi rostro de su mira, es una campaña que va a seguir y recompilando. Eh, Casos de suceso, de éxito, proyectos de ley por donde están y esa va a seguir. Pues eso. Gracias. Gracias, Joana. Muchas gracias. creo que también eh, este ejemplo de, de, de, de esta campaña que lograron articular con los parlamentares demuestra también la importancia de que luchemos cada vez más por las cuotas en, en, en nuestros espacios públicos y en nuestros cargos de representación porque así podemos llevarle este tipo de argumentos y se sienten mucho más eh, compelidos a hablar porque se sienten identificados, identificadas, identificadas justamente y me, bueno, a mí en particular que me gusta mucho el arte me encanta cómo, cómo lograron hacer ese switch del arte y desde la investigación al activismo, me parece que ese es el camino. Y un poco para, para ir cerrando, ¿verdad? Y a, y a modo de, de, de síntesis de todo lo expuesto, está con nosotros Yamila Venturini, directora ejecutiva de Derechos Digitales, una organización basada en Chile, pero también con incidencia y alcance regional. Eh, y un poco, Yamila estuvo muy involucrada en todo, fue una de las pesquisadoras principales, justamente que, que, que juntó toda la información que nuestras organizaciones eh, fueron juntando desde sus países y, y, y, y lo tradujo o lo co-tradujo en este reporte. Entonces, Yamila, un poco, ¿dónde estamos? Verdad? No, no, no, no vimos todos los casos que están dentro del reporte, pero sí vimos muchos. ¿Dónde estamos hoy en Latinoamérica en lo que respecta a esta implementación de tecnologías, por un lado? Y por otro lado, también para conectar con esa pregunta, ¿existe algún tipo de salvaguarda mínima que podamos implementar para estar más tranquilo a la hora de, de pensar en implementar en este tipo de sistemas? ¿O todavía las fallas y los riesgos son demasiado grandes? E incluso si es que no, no, no existieran esas fallas, esas fallas, vale la pena. Gracias Edu y gracias a... A las colegas también por las presentaciones, estoy con una tarea muy difícil de sinteti sintetizar o de agregar algo a, la, a lo que ustedes ya trajeron, que me parece que fue muy completo y, y da cuenta de una manera bien abarcativa de lo que viene pasando en la región. Creo que son varios ejemplos que se repiten en los distintos países, pero quisiera también mencionar que son tecnologías que vienen avanzando de una manera silenciosa en la región y peligrosamente silenciosa, y de ahí surge el interés del sur de hacer un mapeo de lo que estaba pasando, un mapeo colectivo y di distribuido, de un esfuerzo grande de identificar ejemplos de implementación que ya nos permiten tener varios insights de cómo eso se da eh, en las municipalidades, porque hay un, un agravante, hay una dificultad adicional en hacer el mapeo de esas tecnologías, que es que se implementan a nivel municipal se implementan a nivel de los estados y no necesariamente a nivel federal como una, una amplia política federal. Entonces, eso hace aún más difícil eh, hacer ese mapeo. Así que, eh, eh, primero, antes que nada, reconocer eso, ¿no? Eh, y es un avance que se da sin discusiones amplias a nivel legislativo y social, como pasa con otras tecnologías que estuvimos hablando a lo largo del día también. Eh, avanza en ausencia de la realización de estudios previos de impacto en derechos humanos como los que defendemos, pero también estudios de impacto en privacidad que ya están previstos en las normativas de varios de nuestros países, incluso en el caso de Brasil, pero incluso en el caso del Metro de São Paulo en Brasil, cuando fue indagado por sociedad civil sobre la existencia de un estudio de impacto en privacidad previo, no tenían esa información, no tenían el estudio realizado más allá de que estaba eh, la obligación legal. Y ahí entrando también un poco en la segunda parte de tu pregunta, Edu, sobre qué salvaguardias ya existen. ¿no? Eh, pero además de eso, avanzan incluso en ausencia de las infraestructuras apropiadas que permitirían que sean implementadas esas iniciativas. Y ahí para no repetir los ejemplos que, que ya fueran mencionados, el caso de Colombia que es especialmente llamativo el de Transmilenio, eh, que Juan también traía a, a nosotras al inicio. Eh, hay un otro caso en Ecuador también, donde centenas de cámaras han sido adquiridas en una municipalidad, pero no están en operación porque no hay conectividad o porque hay incompatibilidades entre el sistema de las cámaras y la infraestructura disponible. Y es increíble cómo esos casos se repiten en la región, eh, y no solo cuando se trata de reconocimiento facial voy a recuperar una vez más los, los números que mencionaba eduardo al inicio eh, analizamos 38 casos de implementaciones desde el sector público en nueve países de reconocimiento facial pero antes de eso con el sur también analizamos la implementación de aplicaciones covid 16 aplicaciones covid en 14 países y vemos patrones similares de ausencia de debate de ausencia de estudios de impacto eh, hicimos como Derechos Digitales ahí los estudios de caso en cuatro países sobre uso de eh, llamada inteligencia artificial y vemos en común una especie de un tecno-optimismo que avanza, avanza hacia un tecnosolucionismo Al parecer es una, eh, la retórica de securitización que mencionaba Dilmar también anteriormente y eh, un supuesto desarrollo o eficiencia tecnológica serían suficientes para justificar el uso de, de esas tecnologías, no solo en el sector de la seguridad pública, como también mencionábamos al inicio, pero cada vez más para la autentificación en el acceso a servicios públicos y ahí entra una retórica de combate al fraude también muy fuerte, como mencionaba Bárbara antes. Eh, hemos visto la implementación de esos sistemas de medios de transporte escuelas universidades sin cualquier atención a los innumerables riesgos innumerables riesgos que han identificado han sido identificados a nivel internacional y también en nuestros países y en los derechos potencialmente afectados que van mucho más allá de la privacidad que incluyen el derecho a la libertad a la libre circulación a la educación y varios otros a la no discriminación y es importante decir de salida más allá de que no, no, no ha sido tanto el énfasis que dimos en este, en este panel, porque damos por sentado que se entienden los riesgos de discriminatorios de ese tipo de sistema, pero también pensar que eh, los mismos derechos no están igualmente disponibles para la población en nuestros países, que están… Eh, permeados por una herencia colonial que hace con que el acceso a derechos, el ejercicio a derechos, incluso a la privacidad, sea una especie de lujo para pocos. Y ahí hay que pensar que estos son los grupos que son eh, más comúnmente el, el objeto de estos sistemas de reconocimiento facial también. Eh, y ya tenemos, tuvimos casos de abusos en Río, tuvimos casos de abusos en Buenos Aires, de personas que fueran equivocadamente identificadas como sospechosas de realizar alguna especie de crimen, que tuvi tuvieran privadas de libertad por días hasta que se identificó que había un error en el sistema. Eh, las prácticas que observamos, como yo mencionaba, también contrarían una, una retórica muy común utilizada para avanzar en la recolección de datos personales por parte de nuestros gobiernos, que es la idea de formulación de políticas públicas basada en evidencias, y que también defendemos la formulación de políticas públicas basada en evidencias, pero incluso cuando se trata, y especialmente cuando se trata de la adquisición de sistemas de vigilancia que son cuestionados internacionalmente eh, y que los gobiernos no se aseguran de que hayan sido previamente Estados, de que sean estables, de que no potencien la discriminación, la exclusión y la desigualdad en nuestros contextos específicos, no solo en los contextos internacionales que, que ya han sido mencionados también, como Abdías bien llamado la atención, tenemos en la región empresas donando sistemas que ya han sido cuestionadas, que están prohibidas de operar en otros países, entonces también eso evidencia que no hay eh, suficientes chequeos, ¿no? Eh, la mayoría de, de los casos, o en muchos casos, hay contrataciones directas sin ningún tipo de proceso licitatorio. Eh, eso es cuestionable desde el punto de vista del derecho administrativo. El hecho de que un sistema eh, sea, en teoría, gratuito no exime el estado de las obligaciones que tienen de observación y garantía de derechos, incluso... Porque sabemos que el acceso o potencial acceso, porque esta información en general no está disponible a datos por parte de empresas donantes del sistema, representa un valor y una transferencia de conocimiento a esas empresas. Ya hay precedentes judiciales de que el hecho de que un sistema o una tecnología sea gratis no implica que no genere otros tipos de costos, otros tipos de eh, valor económico y por lo tanto también demandan una atención específica del, desde el sector público. Si sin hablar de, las otras, de los otros recursos no económicos involucrados en la implementación de ese tipo de sistemas, aún para mantenernos en esa eh, discusión administrativa sobre el formato de contratación de esas tecnologías. Eh, pero más allá de las múltiples vulnera vulneraciones a los marcos existentes que los casos judiciales que ya tenemos en la región, y ahí llamar atención de manera muy importante a tres casos. El caso que tenemos en Paraguay, liderado por TEDIC, cuestionando constitucionalmente el secreto relacionado a la implementación de cámaras de reconocimiento facial. El caso eh, liderado por un conjunto de organizaciones, varias miembros de Al Sur eh, en Brasil, tanto el de la línea amarela del metro del reconocimiento de emociones, pero el caso reciente del metro de Sao Paulo, que mencionaba Bárbara hace un ratito, y el caso llevado por algunas organizaciones también en Buenos Aires, eh, ya muestran que hay vulneraciones de marcos existentes y que podemos movilizar nuestras normas para cuestionar esas implementaciones y hemos sido efectivas en hacerlo, tanto en los casos de Brasil como en los casos de Buenos Aires, los sistemas ya están, eh, fueran obligados a ser interrumpidos, sistemas amplios, y en el caso de Buenos Aires, un sistema que estaba en implementación ya hacía bastantes años y en este momento está bloqueado por orden judicial, mientras sigue la discusión sobre eh, si es o no una implementación eh, eh, válida, y siguen descubiertas múltiples de irregularidades en la implementación de esos sistemas. Entonces, eh, hay marcos, hay normas, que, que hay salvaguardias, incluso que no están siendo obedecidas y que podemos utilizar, pero también, como muy bien llamado la atención bárbara, existen vacíos que facilitan abusos o que son oportunísticamente explorados para justificar el uso de esos sistemas cuando cuestionados. El, que un sistema de metro, un sistema de transporte, quiera enmarcarse en una excepción de seguridad pública, nos parece un despropósito del punto de vista de cuál es el fin de aquel servicio, ¿no? cuál es el fin de, aquel, de aquella política. Y lo mismo eh, eh, relacionado al combate al fraude que también traía Bárbara. Eh, de ahí nos parece importante que haya un tratamiento específico de reconocimiento facial en los marcos normativos. Eso es muy complejo, no es simple pensar en el contexto político en que estamos, hacer el debate legislativo sobre reconocimiento facial, pero si no hacemos o si lo hacemos de manera genérica, tenemos el riesgo de autorizar de manera amplia el uso de estas tecnologías. ¿Cómo podría pasar en Brasil si no tuviéramos una resistencia tan importante a los tres proyectos de ley sobre inteligencia artificial que tratan inteligencia artificial de manera amplia y uniforme y que no necesariamente están dando cuenta de que un sistema de reconocimiento facial podría ser enmarcado, enmarcado dentro de esta ley de inteligencia artificial y podría haber una autorización general y tuvimos una participación muy importante y una resistencia muy importante en ese debate para que eso sea trabajado de manera específica y la campaña que mencionaba Joana también reivindicando que haya un bloqueo, un, una prohibición de la implementación en seguridad pública también a nivel eh, legislativo. Eh, y finalmente recordar que son sistemas de vigilancia masiva que ponen todas las personas en condición de sospecha, una sospecha que autoriza la intrusión a la privacidad de las personas sin cualquier consideración a los estándares ya establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos relacionados a legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por todo eso eh, están siendo ampliamente cuestionados a nivel internacional, eh, incluso con propuestas muy fuertes y de alto nivel sobre la necesidad de limitar su implementación en ciertos ámbitos. Eh, son sistemas que en sí mismos son desproporcionales y pueden ser especialmente, especialmente dañinos cuando se suman y validan lógicas de criminalización y de exclusión de comunidades que ya han sido históricamente marginalizadas de criminalización de la protesta, de criminalización de la sociedad civil y de las defensores de derechos humanos, como es el caso en nuestra región. Entonces, más allá de las herramientas que tenemos para resistir y de la disposición que parece haber en el Poder Judicial para eh, bloquear, la implementación de esos sistemas, es importante, como también hemos mencionado varias veces, considerar que en sí mismos son sistemas, son soluciones desproporcionales, que no deberían ser implementadas en una serie de ámbitos de políticas públicas, eh, como ya apuntan las, las expertas internacionales en derechos humanos. Muchas gracias, Yamila. Bueno, aquí eh, se encuentra la página web en la cual está centralizado y están centralizados todos los hallazgos por país y también del reporte entero para que ustedes puedan acceder en su tiempo eh, y leer en mayor detalle un poco cuál es la tendencia en cada uno de nuestros países y luego las conexiones más generales que se hacen en la conclusión, ¿verdad? Un poco finalmente lo, lo, lo que más quiero rescatar de lo que de, de, decía Yamila es de que, Finalmente, estas son medidas parches que no abordan cuestiones estructurales de desigualdad que existen en nuestros países. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Saber quién hizo el crimen? Si es que se logra finalmente optimizar el sistema y llegar a esa identificación o entender por qué hay ciertos grupos que están históricamente vulnerados y caen en este tipo de situaciones. Y, y generan este tipo de, de problemas si fuera el caso. Entonces, nosotros creemos realmente de que este tipo de sistemas solamente vienen a extender desigualdades y a, digamos, eh, alargar todavía más las desigualdades históricas que, que, que vulneran a grupos. Y por eso un poco una perspectiva de derechos humanos que limite justamente este tipo de políticas es crucial. Eh, para que podamos tener un, un futuro y un presente un poco mejor, ¿verdad? Y en nuestra relación como región con la tecnología. Entonces, eh, yo aprovecho también para presentarme, me llamo Eduardo Carrillo y trabajo en la organización TEDIC. Eh, me pasó un poco ese detalle, ¿verdad? Somos una organización en Paraguay. Y tenemos, oficialmente el panel terminó, pero si es que hay alguna pregunta, sería excelente escucharles un poquito y... y, y. E se têm alguns mais casos, casos mais, outros casos que eu que compartilho. Sim. Sí. Boa tarde a todos. Meu nome é Edinaldo Lúcio. E eu, eu queria, assim, é, ver se eu consegui é, entender. Após o término do, do artigo, né, nós vimos várias falhas. Né? Então, nós sabemos o seguinte, que na questão de tratamento de dados, a gente pode embasar o tratamento de dados em um tripé que seria a necessidade, tá? A, a finalidade e a base legal. Os três têm que estar casados para, porque, para que funcione. E a gente viu na demonstração, na, na exploração de vocês, que geralmente eles não casavam. A finalidade não casava, a necessidade não existia, mas o pessoal queria fazer a questão da né, comprar câmeras, que é para poder fazer prestígio junto à população. O meu questionamento é Com o resultado da pesquisa, nós conseguimos é, retirar daí o que está dando de errado para poder consertar e criar as limitações necessárias para implementações ou o artigo é, é, demonstra que não, há, não tem porquê de implementar reconhecimento facial. Ou, ou dessas, dessas colocações que foram feitas, nós podemos extrair limitações para que haja, porque é uma coisa que dificilmente não vai ocorrer, mas que crie subsídio para poder Levar junto ao legislativo para criar limitações. Esse é assim que vem um questionamento: Qual seria dos dois segmentos de um dos dois segmentos que o artigo seguiu ao final? Boa tarde. É, meu nome é Beatriz. Eu sou defensora pública aqui do Rio de Janeiro e eu queria fazer uma pergunta. É, eu Também sou, tenho muita preocupação com a implementação dessas tecnologias de reconhecimento facial em razão de todos os impactos à igualdade, à não discriminação. Mas me preocupa muito é, um discurso que eu estou começando a ver surgir, é, principalmente em alguns artigos que foram publicados na semana passada, É, defendendo a possibilidade de implementação da tecnologia desde que sejam atendidos alguns parâmetros de governança e de respeito à LGPD. Então seria como se é, o problema, o argumento central é o problema não é a tecnologia, a tecnologia é boa, o problema é como fazem. Então nós temos que discutir parâmetros mínimos para que essas tecnologias sejam implementadas. E eu acho que a exposição de vocês refletiu é, o meu ponto de vista né, do, de todo o problema da igualdade, mas eu queria ouvir muito vocês sobre o que vocês pensam sobre isso, sobre como que vocês acham que a gente desconstrói esse discurso e, e se vocês acham que seria efetivamente possível a implantação da tecnologia é, nesses termos como, como vem sendo sustentado. Obrigada. É, muito obrigada para todos vocês. É, meu nome é Luísa e, super ligado com, com a última pergunta, é, me parece que todo o tratamento de é, dados obtidos por meio do reconhecimento facial é, podem incorrer em riscos. né Podem ter riscos e que as formas da gente lidar com essa ferramenta que eu acho que não vai desaparecer né e vai só ser cada vez mais aprimorada é de fato criando alguns talvez parâmetros ou técnicas de segurança e me parece que essas técnicas e esses parâmetros envolvem custo e consequentemente a gente tem aí grandes empresas que conseguem disponibilizar mais do seu do seu capital para lidar com essas é, com essas talvez demandas que venham aparecer por meio das regulações que a gente vai conseguir trazer É, mas eu fico também com dúvida em como, vai se, como isso vai se, é, se seguir no, na área pública: né? se a gente vai conseguir ter o mesmo acompanhamento, se talvez esses parâmetros ou requisitos de segurança, enfim, não vão ser excessivamente custosos, é, e como que a gente vê essa perspectiva aí também igualando custos e, e riscos dessa tecnologia. Creo que acá. Hola. Ah tío. Creo que acá un poco en honor a que son todas preguntas en portugués, les voy a pedir un poco de ayuda a las falanchis en portugués. ¿verdad? Pero sí un poco pa para para agarrar sobre tu último punto, verdad. Un poco desde nuestra perspectiva, y, y, y creo un poco lo que queríamos mostrar es que no, no, no creemos necesariamente útil el, el, el discurso de la optimización, ¿verdad? sea cual sea el costo, ¿verdad? O sea, la democracia no tendría que tener costo, obviamente, ¿verdad? todos queremos de que sea lo más saludable y el ejercicio de derechos tampoco. Pero un poco, eh, si, si es que logré entender bien tu pregunta, eh, nosotros queremos ir un poco más allá de cualquier tipo de safeguard mechanism o cualquier tipo de, de, de, de prevención que pueda ser creada desde el dinero, ¿verdad? Porque creemos que hay cuestiones un poco más estructurales que, independientemente de que uno tenga el mejor sistema, no van a terminar siendo, eh, digamos, a beneficio de, de, del disfrute de derechos y de, estos, de estas críticas más de fondo que, que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces... Eh, É, vou falar um pouco da, da regulação, banimento, é, acho que a gente tem que separar, né? Uma coisa é usar o reconhecimento facial em espaços públicos, para a segurança pública. Né? Aí a gente tem as questões tanto do, do algoritmo cefalio com algumas é, identidades. E aí vão falar, não, mas pode melhorar, a tecnologia vai avançar e tal. Mas aí a gente tem um outro argumento, que isso é uma tecnologia de vigilância, que reverte a presunção de inocência, vão ficar todo mundo vigiado até que se prove o contrário e não vai acontecer. E a questão dos dados sensíveis. São dados sensíveis, logo a gente não devia estar coletando assim de maneira massiva. Mas, e aí tem outros usos do reconhecimento facial. Né? Não dá para a gente falar, vamos regular o reconhecimento facial. E, e, como, né? Aqui, para a gente brincar com filtros no Instagram, tem reconhecimento facial, como eu trouxe ali. Eu, tinham brincadeiras na área da arte também com isso. Né? Então, é, alguns usos dessa tecnologia é, são mais complexos do que outros. Né? Na, no, no, considerando o espaço público, uso para policiamento ou no espaço público em geral, que foi o que a gente é, trouxe nas iniciativas dos projetos de lei, uh, o, o approach foi proibição. A gente não está sozinho. Né? Uh, os, as campanhas para ou proibir ou fazer moratória começaram bem ali no no Vale do Silício, ali em Boston, Cambridge, onde são polos né, de tecnologia, de pensamento, é, de desenvolvimento dessas tecnologias. As próprias empresas falaram, não vamos, algumas, né, não vamos vender isso para policiamento. Então, é, na Europa também tem esse debate pró-banimento para esse determinado uso. Eu acho que não é... é arrasoado pelas consequências todas que a gente pode ter hum, e acho que é isso uso para fins de coletar emoção é obviamente invasivo né? e aí a Lua também se quiser, pode falar mais que está seguindo a, a ação mais de perto no caso do metrô mas então tem, se for para emoção e a gente brincar aqui no celular, sei lá Tem, temos que classificar as coisas e entender que se tem uma tecnologia altamente invasiva e tem usos mais invasivos ainda, outros não. O caso de autenticar a identidade. A gente fez perguntas para o SERPRO. Você tem dados sobre margem de erro? Quem que fica excluído quando usa esse sistema para autenticar a identidade na carteira de motorista? aí zero não tinham ah não não temos esses dados aí aí fica complexo né então aí eu acho que é um passo para pensar pode usar se tiver uh, não tiver excluindo pessoas né no, no caso dos falsos negativos né nesse uso de autenticação mas ainda tem a questão dos dados sensíveis aí tem que pensar na segurança então acho que tem que separar os diferentes usos mas também nem sei se tem consenso aqui Não, é, acho que eu concordo. Não, ah, eu concordo muito com a zona da Vita, assim, eu acho que tem três níveis de nível. Ah, estava dando microfonia. É... Não, Eu concordo muito com o que a Joana já disse, dessa, dessa questão dos diferentes níveis de risco que você tem que levar em consideração no momento de fazer, de formular uma regulação sobre isso. Assim, que eu acho que é o que está em discussão em outros países também. Né, de é, pedir o banimento da tecnologia para fins de segurança pública, que eu acho que é o talvez o uso mais sensível que pode ter, já que é em larga escala. E, enfim, tem todas as questões relacionadas à possibilidade de falsos positivos, discriminação, dentre outras coisas. É, mas tem esses usos menores, né, esses usos que a pessoa consente também dar e que podem não ter tanto risco em relação às informações que ela está colocando ali. É, então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E a questão é, de custos e benefícios é muito relevante também no desenvolvimento dessa, dessa, de tecnologias como essa. E, muitas vezes, essa avaliação de custo-benefício não é tão feita. assim. Pelo menos no caso do metrô de São Paulo, isso foi uma coisa questionada pelas organizações que entraram com a ação. E não se tinha realmente uma avaliação de bom, qual vai ser é, o benefício disso em termos, em termos de retorno positivo em relação em relação aos custos que isso pode ter. E custos não só financeiros, mas também humanos, assim. Pensando que uma tecnologia de conhecimento facial que tenha uma taxa de risco de, sei lá, de taxa de risco não, taxa de falso positivo, de erro de 1% que seja, ou menos de 1% que seja, mas aplicada numa grande quantidade de pessoas assim que passam pelo metrô diariamente é muita coisa né são muitas as pessoas que podem ser falsamente é, acusadas é, enviadas para uma delegacia ou enfim abordadas de maneira em, né errônea então acho que tem uma avaliação que se faz também nesses termos de riscos e custos humanos também eu queria dizer uma cosita antes de passar a responder a primeira pergunta que claramente eu não posso responder eh, estaba pensando en que una, una manera de, de, de abordar esta discusión, y esto es una cosa que apareció en otro panel del día de hoy, es que la tecnología de reconocimiento facial hay, o sea, hace una cosa bien, básicamente, que es lograr eh, saber si una cara es la misma cara, básicamente, en dos, en dos momentos distintos. Eh, uno puede disputar un poquito al respecto de las emociones, por ejemplo, si eso lo hace bien o no, pero amarrado a eso, uno tiene que tener un... A, además de la base de datos con los rostros, una base de datos que le dé más información sobre esa persona, porque no, no tiene nada más en ese punto. Entonces lo mínimo que tiene uno es un nombre, un número de identidad, eh, pero luego empieza a sumar otras cosas a esa base de datos y esa es la que le permite hacer conjeturas. Entonces creo que una manera de pensarlo es qué pasa si nunca falla en términos técnicos la inteligencia artificial y si siempre logra reconocer una cara de, eh, adecuadamente, cierto, aún si, ese, si esa forma técnica de la, de la inteligencia artificial o del reconocimiento facial fuera perfecto, uno tiene todavía la pregunta de qué se puede hacer con las bases de datos y eso es mucho más difícil de regular, entonces no, o sea, no, no creo que haya nunca una eh, aproximación regulatoria que sea satisfactoria para nosotros en la medida en que nunca va a responder esa pregunta, ¿no? Y, y incluso en los escenarios en que uno piensa que la tecnología funciona de manera perfecta, uno no tiene las eh, salvaguardias reales, no salvaguardias legales, sino reales para, las, para los problemas humanos que hay detrás, que uno exigiría para permitir que, que una tecnología se implemente así. Ahora sí. <risa> obrigada é, eu vou sintetizar as três perguntas que eu acho que elas dialogam é, o nosso estudo ele ele não propõe uma uma solução final justamente pelo que a Joana fala né são várias as implementações mas a gente sim aponta que são necessários limites para a implementação desse tipo de tecnologia não é uma questão que você poderia colocar certos padrões ou certas garantias e, portanto, minimizar riscos, especialmente quando a gente está pensando em implementação no setor público, quando a gente está pensando em implementação em espaços públicos para os fins que sejam, porque por mais que alguém poderia dizer ah não, mas eu sou a loja é, Ering, estou implementando aqui para melhorar meus serviços, não sabemos se essas imagens podem ser compartilhadas depois com forças policiais, elas estão sendo Coletadas, então é necessário pensar em limites. A gente pensa como direitos digitais, sim, numa proibição para o uso na segurança pública, numa limitação ao uso para a identificação na entrega de políticas públicas, mas são várias as camadas que a gente precisa pensar sobre isso e precisa ver até que ponto queremos investir em melhorar esses sistemas no setor privado, porque justamente geralmente eles são implementados por empresas globais de tecnologia para validação de acesso a determinados serviços e tecnologias que é, acredito que são é, de acesso muito restrito na nossa região e nos nossos países. Então, talvez esse não seja um problema que a gente no Brasil e na América Latina, deveria priorizar. Acho que a gente poderia priorizar, sim, dar conta dos riscos que essas tecnologias representam quando implementadas pelo setor público, e aí pensar seriamente sobre os limites que a gente coloca. E o uso privado, as empresas globais vão seguir aprimorando, vão seguir fazendo suas discussões, e a gente vai acabar tendo que se adaptar e, e, e tendo que entender como isso tem a ver com as nossas leis de proteção de dados. Porque a questão toda não é... É somente uma discussão jurídica. Não se trata somente de pensar quais são os critérios, se é necessidade, se tem uma base legal, etc. Também tem uma questão para a gente pensar sobre que peso estamos dando para essa política pública e que... que que investimento queremos fazer para colocar sistemas de reconhecimento facial quando a gente sabe que no Brasil o reconhecimento analógico e talvez é, é, seja até algo que, que outras pessoas conheçam mais o reconhecimento analógico por testemunhas por foto ele já é discriminatório porque a gente tem raízes discriminatórias e racistas prévias não tratadas né então você pensar em investir num sistema que vai automatizar isso naturalizar a ideia de um uma correspondência entre uma imagem e uma espécie de, de, de uma ideia de criminalidade é muito complicada então por isso a gente defende essa, essa, esses limites e pensar nessa proibição da da, do reconhecimento facial para a segurança pública como um primeiro passo e, no mais, valem todas as regras da nossa lei de proteção de dados, que já está vigente também, né? no caso brasileiro, e as empresas vão ter que dar conta de arcar com os custos. Se elas querem implementar essas tecnologias, elas vão ter que arcar com os custos que é, são necessários do ponto de vista da segurança. Tentei ser o mais breve possível, acho que poderia dar para um outro painel inteiro, mas é que a gente passou do tempo, e obrigada aí pelas perguntas também.